Disparale a él. ¿A quién? A él. Sí, sí. ¡No! Quiera broma, quiera broma. Sí, sí, sí. Chicos, esto es una locura. ¿Cómo te llamas? Eric. Dámela. Eric es un crack. ¿Cómo se recarga esto? Mi broma tampoco. ¿Sabes así? Y metes. Rubí. Vas mucho de jefe, tío, pero. <risa> ¿Qué te pasa, Rubi? Hasta aquí el log, chicos Espero que os haya gustado Jaime se queda así en canal Pues bueno, nos vemos ya en la próxima Le he a los chicos Pero es el jefe, así que moriré después de esto Así que nada, muchas gracias por ver mi contenido Pero yo ahora... Hasta aquí, chicos, muerto Chavales, hemos venido un momento aquí al Bazar de Confianza. Hemos pillado unas cositas para un reto de hoy. ¿Os recuerda algo en especial? Yo creo que sí. Vamos para casa. Bueno, chicos, como ya sabréis hemos comprado todas estas cosas, como puede ser este círculo, y creo que ya sabréis para qué. Luego hemos comprado dos paquetes de azúcar blanco. ¿Para qué será, chicos? ¿Para qué será? Bueno, ahora lo sabréis. Más por aquí, más circulitos. En tal que así. Luego tenemos por aquí figuras, diferentes tipos de figuras. Un triángulo como el círculo. Y si venimos por aquí... Y por aquí tenemos lo que usamos para los virales de TikTok, que es el bicarbonato. Y yo creo que ya sabéis lo que vamos a hacer. Tenemos por aquí una sartén. Vamos a hacer las galletas del juego del calamar, o sea, una locura porque vamos a hablar para un vídeo y quiero hacerlas yo así que vamos a encender el fuego vamos a abrir el azúcar un poquito no quiero liarlo y vamos a echar por aquí azúcar bastante azúcar quiero hacer toda del tirón bueno, vamos a hacer primero una prueba estamos por aquí pero con esto ya vale vamos a coger rápidamente Espátula. Y ahora cuando empiece a ponerse de otro color Os avisaré pero vamos Que estamos dando la aquí cañita esto Y a ver qué sale pues Chicos, mirad por aquí el color que está cogiendo esto Se está quedando incluso un poco pegado Bueno, no me preocupa porque esto lo se lava se rasca y se que ya está pero Mirad como poco a poco va faltando como una cosita Pero es azúcar, chavales, es lo más normal del mundo Pero nada, no, vamos a seguir dándole y ya lo sabéis Y bueno chicos, mirad, llega un momento en el que el azúcar ya empieza como a soltar a tope líquido Y se está literalmente derritiendo Ahora... Cuando todo se quede líquido Habrá que echar el bicarbonato Y cogerá un color instantáneo Y habrá que apagar el fuego y ya tendríamos Empieza a oler un montón a sirope de, de caramelo Y aquí, bueno, aquí está Blex. Blex, ¿qué vas a hacer con esto? Explícalo en cámara El juego del pulpo No, no era del grillo eh, Yo pensaba que era de... Eso no ya, eso no, ya, ya Sí, date prisa, se te va a quemar fuera, coño Vale, ahora lo que hay que hacer es Voy a coger así, un... bueno, con esto puedo echarlo Hay que echar... Un poco Y rápidamente no, Y de repente, mirad Va Hay a que apagar oscuro. el fuego Va a empezar a coger un color rarote Anda, Color café, eh Color galleta Cookie. Color cookie. Color Y chicos, vamos a seguir dándole poco a poco Ahí tenemos, mirad, tenemos por ahí el molde Vamos a echarlo No sé yo si osito, era pa' Pan, no pan, poco pan poco de, de galleta, eh Cabrón, claro que da Y sí, si, chavales Esta es nuestra rutina alimenticia, para ver si preguntaban Eso sí, se está quedando pegado Claro, sea, no tiene que traspasar, ¿sabes? Claro. Que era como no, norma, normal, normal. Y levántalo, levántalo, levántalo. No, no, no, no. ¿Eh? Vale, chica. Calle, Tuki. No, no, no, pero el borde. No estás muerto aún, ¿eh? Ha muerto. Ha muerto. no, no, no. A ver, dale un este. Si es que de no se come, ¿no? Sí, yo voy a comer. Bueno chicos, ya vamos con la segunda ronda Esta vez, vamos a hacer muchas más Y mirad, le queda ya poquito le ha ido por papel de cocina Ya que no podemos sostenerla O sea, mirad, esa estaba en el plato Hemos intentado quitar y no se podía Así que estamos haciendo esta ronda de aquí Estamos derritiendo a tope el azúcar Y mirad, ya más o menos está tenemos que esperar a que eh, como cosas como esta desaparezcan En cuanto Plex venga, eh, pondremos ya lo que viene a ser las galletokis en su molde Ahora os contaré, pero vamos, mirad esto Está ya casi listo, le quedan algunas cositas Pero vamos, que esto está ya para poner Y es mucho, ¿eh? aunque no me parezca, es bastante O sea, literalmente esto no sé para cuántas da pero es tocho, la verdad. Así que vamos a esperar a que venga. A ver si se da prisa. Y podemos hacerlo rápidamente. Porque esto de verdad que está en nada. Vale, bueno, chicos, después de mil intentos literalmente. Ya sabemos que el primer intento salió de locos. Pero por aquí tenemos todo el estropicio que hemos hecho. Mirad, eso es. En principio, una. Que le hemos puesto bicarbonato. Pero lo hemos puesto justo cuando estaba calentándose. Entonces, mirad Es un cristal, chicos. Por aquí tenemos... La no sorpresa, chicos. Aquí, por aquí. Si cogemos. Y abrimos. Nos encontramos esta pedazo de galleta, se ha roto por aquí un poco, pero yo creo que está bastante chill Eh, bueno, vamos a ver qué hacemos con ella Vale, Rubi, necesito que vengas conmigo, ven Entendemos. Porque yo últimamente no me gusta moverme, me gusta teletransportarme, ¿vale? Ponte lo que en la cabeza ¿Aquí? Sí, vale. tres, dos, dos uno <risa> Dios, vale, hemos llegado ya <risa> arriba Muy tocho, eh Muy tocho por, por no subir las escaleras, vale Tengo una sorpresa para ti, tía. Chicos, llevamos aquí literalmente 20 segundos y se me está haciendo eterno. O se parece que han pasado media hora. Luego después de los anuncios. Ya que se han tomado la molestia de hacer una de las galletas de nuestro juego, habrá que invitarles a jugar. Que como has pichado el caramelo, cuando andas escuchas crack. ¿Qué ¿Y por qué estoy, estoy así? No entiendo nada. para, para, ¿todo bien? No lo tocado bien. No Tienes tres minutos para quitar el triángulo de la galleta. El tiempo empieza ya. Jugador número uno Eliminado Vale chicos, ya sabéis que tenéis en el canal de Plex El mejor fuego del caramel de Youtube Así que si queréis verlo, lo tenéis abajo Ya sabéis que yo quería dar mi versión haciendo la galleta Ya sabéis que si le dais mucho apoyo al vídeo Haréis cosas parecidas de la serie tan famosa Mierda mi chifle <risa> la serie tan famosa del juego del calamar que se encanta, así que quiero en este vídeo, para una segunda parte, me voy a cebar 6.000 likes para una segunda parte. Perdón, gente, al igual que yo dando con esto en la cámara. No, que es mía, cabrón. ¿Cómo? Rubí, Dime, la... vas mucho de jefe, tío, pero. <risa>